Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo, feliz, feliz sábado para todos. En este día, queridos hermanos, los invito para que le demos gracias a nuestro Señor. Empecemos nuestra jornada alabando y glorificando al Señor. Cada uno en un momentico de silencio, haga su acción de gracias. Hay muchos motivos para decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sábado, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso, mejor, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este pasaje de la palabra que hemos escuchado, que es bien corto, en un querer exaltar la madre de Jesús, hay un, una respuesta de nuestro Señor que se nos propone como un reto. Le dicen a Jesús, dichoso el vientre que te llevo y los pechos que te amamantaron. Sí, dichosa la Virgen María. Pero mire cómo Jesús nos invita a que la felicidad no venga tanto de lo externo, tanto, tanto de pronto de que, es que yo soy de la familia tal, yo soy de la familia tal. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, mejor dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y en eso la Virgen María está llena también. Ella es la que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Con razón dice, hágase en mí según tu palabra. Bueno, mis queridos hermanos, pidiéndole a Dios hoy la gracia y la fortaleza para hacer su santa voluntad, nos disponemos hoy para ir a nuestras actividades cotidianas, a nuestra jornada laboral. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege. Un abrazo para todos, queridos hermanos.